Hola amigos y amigas Hoy vamos a hacer un animal llamado tigre Bueno vamos a comenzar haciendo el tigre Bueno vamos a empezar Primero empezamos haciendo La base como Comenzamos en todos los videos Este tigre simboliza como simboliza el poder bueno amigos continuamos bueno como pueden ver no se ve muy muy atractivo que llegamos, pero cuando continuemos, más adelante se va a ver mejor. Ya prácticamente terminé la base. Mira, así se ve la base. va haciendo. Bueno, voy a comenzar haciéndole detalles en los oídos. Como ven, esta parte se ve más oscura. Aquí voy a ir haciendo. También en la otra oreja, la parte oscura. Bueno, aquí le voy a hacer una, unas líneas que tiene en la cabeza. Como pueden observar estoy haciendo aquí un patrón Bueno aquí les voy a hacer unas líneas, dos líneas y en el otro lado donde está la otra Le voy a hacer otras dos líneas. Como pueden ver se ve majestuoso Con esa majestad y presencia que tienen los tigres Aquí le voy a dibujar los ojos. Aquí me quedó una parte mal de el, la nariz, pero aquí se lo podemos arreglar por random. Bueno amigos, voy a seguir, ya le borré esta parte, así que voy a continuar con la nariz. Si ¿Sí ven cómo le hago un remolino en la nariz... Bueno, voy a detallar más los ojos aquí le voy a hacer la, el brillo que tiene por arriba y más oscuro por abajo como pueden ver se ve más realista este ojo ahora voy a continuar con el otro ojo Ahora voy a empezar a hacer unas líneas que tiene por debajo del ojo, que son otras marcas que tiene el tigre. Y unos puntos. El tigre es un animal muy imponente. Bueno, amigos, aquí le hice unas mejoras a esta parte de acá, del de hocico, bueno, aquí le voy a hacer una sombra, así como, para que se vean, y aquí le voy a hacer unos pelos para que se vean más notorios y se vea más realista el animal continuamos haciéndole unas marcas otras de las líneas que tiene el animal por ejemplo por acá por acá en el cuello es de preferencia de todos ustedes cómo le van a hacer las marcas. Porque cada tigre se diferencia por las líneas que tiene. Bueno, aquí voy a empezar a diferenciar las patas Bueno, aquí le voy a borrar una parte que tiene por esta parte porque sobra la pata bueno aquí le voy a hacer unas cuantas mejoras al nariz y una sombra bueno ya le borré esta parte miren como se ve Aquí voy continuando haciéndole unas marcas, una unidad con esta otra línea como un óvalo, pero en realidad no voy a terminar el óvalo. Miren cómo se ve de majestuoso el tigre si ven amigos con mucho detalle se puede lograr resultados maravillosos que voy a empezar a dividir una pata de las traseras y dividiendo acá con el contorno Recuerden hacerlo con concentración Para que este animal les quede bien Ahorita les voy a añadir bien los pelos Al animal Con mucha concentración Le voy haciendo las marcas Pueden ver está quedando muy bien Miren, así con solo verlo se ve muy bien Bueno, voy a hacerle las marcas de la cola Esas son como simplemente unas cuantas líneas unos puntos que se le hacen y así es como se ve la cola Bueno, voy a empezar a hacer una parte de las garras Como la diferencia entre cada pata empezar a hacerle varios pelos organizadamente les voy a decir una curiosidad sobre este animal los tigres generalmente si se les quita el pelo van a tener la misma patrón de rayas que tienen con el pelo curioso no miren amigos aquí cuando se le dirige a la pata se va volteando en dirección a ella y las patas son un poco más claras como un naranja más claro por eso no le hago tan fuerte en estas partes bueno en la cola voy a hacerle una pequeña sombra acá por abajo. Porque no le llega la luz a esta zona. Bueno, aquí... Como pueden ver es más claro. Por eso le voy a hacer un poco más oscuro por acá para que se note que es blanco. Aquí una marca Como de cuando se dobla La extremidad Bueno Aquí voy a comenzar a hacerle una, una sombra Así como queda Porque Aquí Tapa parte del cuerpo la pata Bueno aquí Unos cuantos pelos Y creo que la cabeza Aún no le he hecho los pelos, bueno, se los voy a hacer después de que termine de hacerle con esta pata. Y aquí me falta una parte, práctica. más, más. Bueno, amigos, aquí estoy haciendo por unos detalles en las patas unas cuantas sombras por estas zonas para que se vea más realismo en el animal. bueno ahora voy a comenzar con la cara aquí voy a comenzar saliendo de la nariz Hacia afuera De dentro hacia afuera Pueden observar bien la forma En la que lo estoy haciendo Ahorita le voy a comenzar a hacer los bigotes eso no puede faltar en este hermano Que se vea más majestuoso. Y aquí le hago como un poco más de sombra. Y unos puntos por aquí en la nariz. Bueno, aquí ya casi termino con. Solo me faltan los bigotes y el contorno. De el tigre bueno ahora voy a empezar con el contorno del tigre aquí ya casi termino de hacer el animal Si ven cómo se ve el contorno del de animal. Miren amigos, así fue como me quedó el tigre. ¿Cómo les pareció? Les voy a añadir un poco de pasto. Bueno amigos, así es, estoy haciendo el tigre como dirigiéndose hacia una presa. Bueno, muchas gracias por ver este video.